Es difícil hablar de Miguel en pasado porque él tenía mucho futuro. Nos, han, nos lo han arrebatado demasiado pronto. Y también es difícil porque Miguel era un hombre complejo, no era una persona rectilínea, era un hombre con muchas facetas, además de la conocida de, de gran sindicalista, de feminista, de trabajador, era también músico, matemático, estudioso de muchos temas. Yo diría que Miguel era un humanista de nuestro tiempo. Más allá de tratarle pues, como un amigo, un compañero y tal, querido, dice, él solo se ganaba digamos, esa buena opinión. La fortaleza, la fuerza con que asumía las cosas, él ¿eh? no le valían las medias tintas, tenía que mojarse, dice, hasta la rodilla, ¿eh? y eh, bueno, pues podías tener éxito o no. pero ...el compromiso y el intento seguro que lo, lo hacía... ...más que el intento, digamos, la decisión... ...de llegar hasta donde fuera posible... ...con el resultado, digamos, que fuera posible también". De Miguel Periáñez, el Peri... ...recuerdo algunas de sus mejores condiciones humanas... ...su nivel de inteligencia... ...su gran altura en el concepto de la empatía... Pero recuerdo también muy, de forma muy importante su sentido de la ambición. Ambición, por supuesto, regulada por esa inteligencia y por ese nivel de empatía. Os quiero contar una anécdota. Recién conocidos los ambos, cuando él era secretario de organización de la sección sindical del Santander en Madrid, yo le pregunté, Miguel, tú en tu trabajo sindical, ¿a qué puedes aspirar? ¿Qué deseas ser? Y él me miró a los ojos, se puso serio, y como intuía por qué le hacía la pregunta, me dijo, Ricardo, ¿a qué quieres que aspire? Aspiro a ser secretario general de la Confederación de Comisiones Obreras. Este era mi Miguel. Miguel ha sido una de las personas más inteligentes, y digo inteligente en el sentido amplio de inteligencia, ¿no? más asertivas que he conocido y eran sido herramientas que han potenciado que la organización hoy, que Banco Santander y yo creo que la Federación esté donde, donde está ahora mismo, ¿no? Tenía una mente de matemático, indiscutible, y también esa frialdad que tienen los matemáticos, pero a la vez, cuando tú rompías ese cascarón, era capaz de venirse o traerte un bar, o venirse contigo a, bajar a, una a tomar una caña y abrirse y, y, y, y dejar que, que penetráramos, ¿no? en lo que eran sus más íntimas convicciones, pensamientos, confidencias, etc. Se vienen muchas, muchos recuerdos, muchas emociones a, a la cabeza después de este año un tanto irreal. ¿no? Parece mentira, parece que no te lo puedes ni creer. ¿no? Y, y pensar a Miguel pues, es pensar en, en muchas cosas. ¿no? A, a nivel sindical, político, sindicalista de, de, de raza y humanamente un ser excepcional. Vamos, un amigo todo fuerza. ¿no? Pero hablar de, de Miguel es, es nunca mejor dicho, es como... Es un director de orquesta, pues es, es orden y concierto y serenidad. Y, y control, y seguro que la procesión va por dentro, quizá por eso esas camisas moradas ¿no? que parecían un hábito, que no solo representaba a un hombre feminista, sino, bueno, un, una puesta en escena, o morado o negro. muy importante de su personalidad yo creo que era la extrema honradez que tenía y las profundas convicciones con las que defendía sus valores era una persona que desprendía fuerza que desprendía verdad y esto era sobre todo porque Miguel hacía todo con la cabeza pero desde, pero desde el corazón recuerdo un momento en la plaza Santa Ana donde eh, me dijo que quería hacer una cosa y a mí se me pusieron ...los pelos de escarpia... ...dice, quería hacer, eh, digamos, un disco... ...una maqueta de un disco con el coro... ...que eh, él dirigía... ...y sabiendo cómo se tomaban las cosas... ...y sabiendo de su voluntad... Y fuerza, pues de verdad que temí que la opción profesional fuera hacia la música y nos dejara, digamos, en ese momento cuando las cosas empezaban, eh, digamos, en esos años, estamos hablando de finales del, de los 90, pues eh, tomaran otro camino. Para mí en lo personal, Miguel, desde el año 95 que, que le conocí, ha sido mi compañero, ha sido mi hermano. Y, y muchas veces con mirarnos a los ojos y que yo le metiera la mano en la camisa para quitarle un cigarro, un árbol o largo, sentarnos, tomarnos una caña, la verdad que, que nos ha unido, no era el resto del bar, pero sí la, la complicidad, ¿no? que era una de las cosas que le caracterizaban. A alguna gente le quiso cambiar, ¿no? le vino oye, si quieres hacerte cargo de esta responsabilidad te tienes que cortar la coleta, se ha puesto muy de moda, tienes que poner corbata, eso de ir de negro porque bueno Miguel nunca dijo que no a, a retos grandes ¿no? y, y retos difíciles pero tenía una personalidad enorme ¿no? y se cortó la coleta pero luego se la dejó crecer luego el tiempo pasa y a todos nos pasa ¿no? que, que, que nos pasa factura lo, de, lo del pelo ¿no? Miguel era una persona que que tenía un largo muy bueno como sindicalista, un discurso excelente que le vivía, lo, le apasionaba pero las grandes verdades también nos las decíamos muchas veces fuera de, fuera de, de la sesión, ¿no? El decirnos cuánto nos queríamos o decirnos qué mal lo has hecho, Ana, o qué mal lo estás haciendo, Miguel. Siempre lo hemos hecho en terrazas o en algún bar. ¿no? Quizá porque estamos en un ámbito más de confianza, más de complicidad, que era otra de las cosas que Miguel sabía hacer. Era ser cómplice de, de los deseos, de las creencias de, de lo que pensabas, de lo que querías en el futuro. ¿no? En el momento en el que, tras la fusión entre Confía y CECOT, pues eh, teníamos que reconstruir y construir y teníamos que integrarnos y ser uno, era muy importante que la Federación de Madrid eh, se consolidara como, como ese embrión también de lo que tenía que ser la futura ya presente en ese momento Federación de Servicios ¿no? y era complejo y Miguel tomó ese reto, por, vamos, el, el toro por los cuernos ¿no? y, y yo creo que le debemos de agradecer esa generosidad porque en definitiva eran cosas complicadas, lamentablemente hizo el trabajo pero no, no hemos tenido tiempo de reconocérselo y de agradecérselo, ¿no? y te quedas con esa rotura ¿no? en el alma de, de que no, no has podido demostrarle no solo el respeto ¿no? y, y el reconocimiento, sino también el cariño. Nos conocimos de muy jóvenes, él más que yo. Trabajamos codo con codo. En nuestras queridas comisiones obreras, junto con otros compañeros y compañeras, Pedro Molina, Anne Rand, no los puedo nombrar a todos. Él aprendió de nosotros, nosotros de él, y creo que eso nos hizo mejores. Hicimos un buen equipo, tuvimos momentos buenos, otros no tanto, compartimos muchas cosas y sobre todo fuimos amigos y creíamos en lo que hacíamos. Era Una persona muy tímida, tremendamente tímida, se agrandaba en los grandes espacios, es decir, Miguel, ...tenía un discurso muy brillante... ...y luego el corto... ...costaba entrar ¿no?... ...y, y costaba que te abriera el corazón... ...pero una vez que, que te lo abría ...ha sido para siempre... ...era muy reservado, tenía su, su vida... ...sus múltiples facetas ¿no?... ...pero sientes eso ¿no?... El, ...el que has perdido una persona... ...leal, valiente... ...comprometida... ...y de que cuando... ...pase el tiempo y... Y ya no nos dediquemos a estas cosas, pues alguien con el que compartir otras muchas historias porque Miguel era muchas personas en él, muchas capacidades y mucha vida.